Yes ¿Tiene alguien? ¿Tienen hambre, chicos? ¿Quieren algo de comer? No, no tenemos hambre Estamos buscando a nuestra mamá Salí para el trabajo y no fui Salí para la escuela y no llegué Salí del barrio y me perdí De pronto me desdibujé Mis amigos por ahí los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio en la calle en el sur, en el tren me busca mi hermano me busca mi madre perdí contacto ayer a la tarde en la tele habló mi padre la red explota el Twitter arde si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda después del turno se fue una boda la policía participa Carajo, qué mal que estamos